¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y esta vez estamos con los desafíos de la semana 5 de Fortnite Esta vez vamos a hacer lo que me ha costado a mí desde el principio, desde que empezaron los desafíos semanales Me ha costado muchísimo encontrar los mapas que nos ponen en la parte de desafíos difíciles, ¿no? Diferentes lugares, pero es complicado de encontrar, la verdad yo ni siquiera entendía los mapas y te pasas un buen rato caminando, tratando de entender qué es lo que quiere decir ese mapa, ¿no? Esta vez, pues bueno, vamos a, a dirigirnos a donde está el mapa del desafío de arque, acres anárquicos. ¿En serio no hay nadie aquí? ¿Qué? Es un pueblo fantasma. ¡Ey! Vaya, vaya, aquí está. ¿What? Fue más fácil de lo que creí. Mm, vean esto. La llama, que está aquí en Chiringuito Chatarra Y dice que es más abajo, está como esta ciudad-silla Y más abajo, antes de la caseta esta Ok, hacia el norte Digamos que por aquí Muchas veces tenemos problemas porque el mapa cambia de lugar Tienes que ir a darte una vuelta por toda la zona Bueno, ahorita ya lo vieron, cualquier cosa pueden tomar screen Vamos a dirigirnos al punto y vamos a buscar ya directamente el logro. Papus, también recordarles que vamos a estar regalando un pase de batalla para las personas que se registren en mi Twitch. Pasen por allá, den follow y regístrense. Que en los streams les voy a decir las mecánicas para registrarse y estar participando. Pero nos faltan únicamente 70 follows. Así que estamos a nada. Vayan, regístrense, corran. Y si esto sale bien, funciona bien, vamos a regalar otro pase de batalla a los siguientes 100 followers. Bueno, según esto ya estamos en el lugar. También según el mapa estaba la llama. Está esta wea que es como... Edificios o la construcción y estaba una piedra y aquí está. Uh, easy písima, brother. Hey, hola, cómo estás? Wow, eres más hermosa de lo que había pensado. ¿Qué secretos puedes contener? ¡Vamos a descubrirlo! Dos mil años más tarde Seis horas y media después Ok Bueno pues, muchísimo materiales Gracias Llama Gracias Llama mágica de Fortnite Me voy tenías ahí ¡Oh! vaya vaya larguémonos a la zona uh sí. oh esto me recuerda a Gears of War wow what the fuck esto va a destruir a alguien lo va a hacer polvo Lo malo, sigo sin tener Sniper Eh, esta era lo que me necesitaba ¿Qué les parece si tienen las Yeah. Y el último seguramente va a ser un campero. Una hora después, ¿O está abajo de donde yo estoy. Varias bromas malas después, en serio. Ah no, ya te vi Buenas soldado Bueno papus espero que si este video les gustó Le den manita arriba, comenten Compartan con sus amigos Se suscriban si no lo están, activen la campanita Que es muy importante y también síganme por allá En Twitch porque les voy a regalar Un Battle Pass cada 100 followers Espero que hayan disfrutado este video Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima Bye